Hola, soy Leticia Jiménez. Te doy la bienvenida al tema degradación del suelo. ¿Consideras que estos suelos siempre fueron así? Probablemente no. El uso y manejo del suelo, la contaminación, la deforestación, el cambio climático, el crecimiento demográfico, el sobrepastoreo, el uso descontrolado del fuego, el exagerado uso de agroquímicos han afectado a la salud del suelo. El suelo es uno de los recursos más valiosos de un país. Sin embargo, no le prestamos la suficiente atención. Existen varios tipos de degradación del suelo. Así, la erosión es la pérdida del suelo por factores como agua de lluvia, el viento, las corrientes fluviales, la temperatura que contribuyen a la formación de relieve, meteorización de las rocas y formación de los suelos. Este tipo de degradación ocasiona pérdida de áreas de cultivo y del suelo, arrastre de nutrimentos y pérdida por compactación. Desertificación es la degradación de los ecosistemas de las tierras secas producidas por la actividad del hombre. Entre los factores que producen están los sociales, los políticos, los climáticos, económicos, lo que ocasiona un uso insostenible de los recursos naturales. Las plantas requieren de macro y micronutrientes para su normal desarrollo, como el nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, hierro, cobre, zinc, entre otros. Si los suelos erosionan o se utilizan medidas poco sostenibles en la agricultura, perdemos gran parte de los nutrientes. Para ello debemos aplicar abonos orgánicos. Pérdida de biodiversidad. En el suelo encontramos gran cantidad de macroorganismos que trabajan mejorando la estructura del suelo, la porosidad, la descomposición de la materia orgánica. Pero también encontramos microorganismos que solubilizan los nutrientes, fijan el nitrógeno atmosférico, mejoran las propiedades físicas edáficas, cumplen una posición antagónica a los patógenos, descomponen la materia orgánica. Es decir, los microorganismos del suelo mezclan, amontonan, reciclan, simbiotan, trocean, airean el suelo. Es la presencia en el suelo o en el agua de sales que pueden interferir en el crecimiento de las plantas en la asimilación de nutrientes, en la actividad microbiana, en la pérdida de la estructura del suelo y que ocasiona sellamiento superficial. La acumulación de sales puede ser eliminada con lavados del suelo y con la utilización de un enmendador. Para ello se debe considerar la cantidad de sales a eliminar, las clases de sales, la textura del suelo y la calidad de agua portada. La descomposición de la materia orgánica, el lavado de bases, son algunas de las causas para los suelos ácidos, llegando a pHs incluso menores a 4, lo que limita la absorción de nutrientes por la planta. Algunas de las estrategias que podemos utilizar son la rotación y diversidad de cultivos, el uso de variedades tolerantes, la adición de cal y la incorporación de limo o dolomita. Todos los tipos de degradación mencionados ocasionan escasez de agua, inseguridad alimentaria, pobreza e inseguridad social. Varias medidas podemos aplicar para disminuir los efectos de la degradación del suelo. Así, la labranza mínima, la rotación de cultivos, el incremento en el contenido de materia orgánica, la gestión sostenible de los recursos naturales, suelos, agua, bosques, pastizales, la diversificación de las actividades económicas, el aumento de la inversión para el manejo y conservación de los suelos la sensibilización de este inestimable recurso. Aunque los suelos han sufrido cambios en su salud y están en peligro, la degradación aún puede revertirse. Espero la información haya sido de utilidad. Nos vemos en la siguiente unidad.